Hola, bienvenido, bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 1 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido. Desde mi experiencia en formación del profesorado en el uso de redes sociales y como Community Manager de mi centro educativo, voy a ser tu guía en esta aventura formativa que comenzamos sobre redes sociales en el ámbito educativo. En esta primera unidad, reflexionaremos sobre el contexto digital que rodea a la sociedad actual en la que vivimos, la sociedad del siglo XXI, denominada sociedad de la información y el conocimiento. Los objetivos que te proponemos alcanzar al finalizar esta primera semana de trabajo son dos. Primero, llegar a descubrir cómo Internet ha revolucionado la manera de comunicarnos las personas, dando lugar a la sociedad de la información y del conocimiento, y al concepto de web 2.0 o web social. Todo ello para comprender la importancia del contexto digital que nos rodea a la sociedad actual y, sobre todo, al ámbito educativo. Eso, por supuesto, sin olvidar el gran impacto que ha supuesto el uso de dispositivos móviles como principal herramienta de acceso a internet. Y segundo objetivo, ser conscientes de la necesidad de un cambio en el proceso de comunicación dentro del ámbito educativo para adaptarnos al nuevo contexto digital 2.0 que nos rodea en la sociedad de la información y el conocimiento, donde Internet, Smartphone y redes sociales nos exigen un rediseño de nuestros planes de comunicación. Entendiendo así la necesidad de la figura del Community Manager. En cualquier organización educativa, es decir, aquella persona de nuestra organización que se responsabilizará de llevar a cabo de manera eficaz nuestro plan de comunicación a través de los nuevos canales digitales de comunicación y que formará parte del denominado Plan de Medios Sociales. En esta primera semana, buscarás las habilidades deseables para ser un buen Community Manager. Sin lugar a dudas, en la actualidad, podemos dar por válida la afirmación que frecuentemente se citaba en los primeros años de formación del profesorado en el uso de las TIC en Educación. Internet ha llegado para quedarse. En Educación, Gracias en buena parte al proyecto Escuela 2.0 estamos siendo actores y espectadores de cómo este contexto digital en la escuela está transformando las metodologías de trabajo en el aula, fomentando el trabajo colaborativo, el aprender haciendo, es decir, nuevas formas de aprender que contribuyen a ese cambio metodológico que tanto se desea conseguir en la escuela. Pero además las organizaciones educativas, en especial los centros educativos, deben ser conscientes de este contexto digital actual y aprovecharlo para asegurar una adecuada comunicación con su comunidad educativa, utilizando los nuevos canales de comunicación que forman parte de los denominados medios sociales y en los que encontramos a gran parte de nuestra comunidad educativa. Para contribuir con tus aportaciones, te recomendamos que participes en las diferentes redes sociales del curso. Adelante y nos vemos en el siguiente vídeo.